Nacional. Adelante, Vladimir. Continuamos en esta cobertura total desde el Congreso de la República Dominicana a la espera de que el mandatario de la República, Danilo Medina, realice su rendición de cuenta número 8 en dos periodos de gobierno y su última justamente del último periodo. Muchas expectativas en torno a lo que pueda decir en el día de hoy el mandatario de la República. Siguen llegando los invitados especiales al Congreso. Hasta el momento, solamente eh, hablando ya ¿verdad? de un funcionario de envergadura, eh, ha llegado el ministro de interior y policía, Monchi Fadul. Pero aquí en las afueras del Congreso observamos una multitudinaria, una gran cantidad de personas que vamos a ver porque estamos en vivo en estos momentos para ver, teníamos eh, información de que iba a ser restringida la cantidad de personas que justamente ellos se encuentran detrás de, de la verja en este Congreso de la República Dominicana. Hay que decir, señores, que sin dudas eh, el presidente Danilo Medina tiene una gran responsabilidad de hablar ante el país, pues hay una crisis política y... Se han estado llevando a cabo manifestaciones en todas partes del país, esto representando una sombra para el mandatario de la República Dominicana. Vamos a ver todas estas personas que han llegado en el día de hoy hacia las inmediaciones del Congreso, el motivo de usted estar aquí en el día de hoy. Ah, pues, sí, para apoyar al, al presidente Danilo Medina y su obra de gobierno. El que siga cuatro años más. El que siga cuatro años más. ¿tienen ustedes que lo ha hecho bien el presidente? Claro, sí, lo ha hecho claro. bien. Por eso estamos aquí para apoyarlo. ¿Qué opinión le merecen las protestas que han estado llevando no, a cabo? Es, eso, eso es política eso de Leónel Fernández, no estamos en eso. Estamos en apoyar al presidente, a apoyar, bueno, al presidente. A apoyar la obra de gobierno. Bueno, ahí está. Continuamos por aquí, señores, en esta cobertura total vamos a ver, con esta gran cantidad de personas que han llegado en el día de hoy eh, para apoyar la gestión del presidente de la República Danilo Medina, así que ahí está, señores. Observamos. Vamos a seguir por aquí conversando con esta señora. Y por aquí, y por aquí. Vamos a ver. En vivo estamos en este momento. Por aquí, plato, Vamos a ver. ¿Qué es la motiva estar aquí en el día de hoy? Apoyar al presidente. Apoyando al presidente. ¿Por qué? las manifestaciones que se han estado llevando en contra de su gobierno. Es un sabotaje. ¿Un sabotaje? ¿De parte de quién? De parte de los, de los enemigos del gobierno. Bueno, ahí está, señores. Así que prácticamente... todas estas personas, estas personas que han llegado en el día de hoy... ...hacia el Congreso, en las afueras del Congreso de la República Dominicana... ...es en apoyo, en respaldo... ...al gobierno de Danilo Medina, entendiendo ellos que lo ha hecho bien. Cobertura total desde el Congreso, desde las afueras del Congreso de la República Dominicana... ...a la espera de que a partir de las 10 de la mañana de hoy, el presidente se pronuncie ante la Nación. Y esta cobertura en vivo para Telenor, regreso con ustedes. Bueno, Vladimir Paula directamente desde el Congreso de la República Dominicana, contrario a lo que pasa...